dándole seguimiento a los temas que tienen que ver con seguridad. Y de manera muy especial cuando el tema de seguridad nos atañe directamente a nosotros. Digo esto porque precisamente un amigo nuestro, un reportero gráfico, nuestro querido amigo José Liriano, en el día de hoy fue sorprendido por un hecho delictivo. El momento en que él iba a abordar su vehículo para trasladarse a su lugar de trabajo para una importante planta televisora que él labora, como es el grupo Telemicro, fue sorprendido con un disparo en el, en, el, en el retrovisor de su vehículo, en el espejo retrovisor que está justamente del lado del conductor. Dicho proyectil, el impacto que tuvo con los cristales, le provocaron heridas leves, gracias a Dios, ya que él estaba montado en su vehículo. Pero al tener el cristal hacia abajo, de los cristales que producen el impacto del proyectil, le producieron heridas leves. No es lo que tenga que ver con las heridas que fueron leves o no, es lo que significa este hecho, señores. Una persona de trabajo, un reportero gráfico con más de 10 años dedicado al ejercicio de esta labor, trabaja para el grupo Telemicro y otras importantes cadenas televisoras de República Dominicana. Señores, un hecho que tiene que ver que hasta el momento uno se pregunta, una persona de trabajo y de bien, ¿por qué sorprendido de esta manera?, ¿Es que se intenta callar la labor de periodismo, de comunicación? ¿Es que se intenta que nuestros reporteros gráficos lleven a cabo su trabajo? No sabemos las razones o las causas reales de qué producen este hecho, pero de entrada es un hecho que debe ser condenado por todos nosotros. No es posible que un reportero gráfico se esté tratando de amedrentar o impedir que lleve a cabo su trabajo. Esta es una acción que nosotros quisiéramos que pueda ser aclarada lo más pronto posible, no es posible que en tiempos como estos, nuestros reporteros gráficos sientan que su vida está en peligro, señores. Apenas horas de la mañana intenta abordar su vehículo y es sorprendido con un disparo en el espejo retrovisor de su vehículo. Dicho disparo produce un impacto del proyectil que los cristales le produjeron heridas. Por suerte fueron leves pero está herido nuestro querido amigo José Liriano. Vamos a ver parte de esa imagen que él publicó de inmediato en sus redes sociales y en medios de comunicación para buscar respuesta de las autoridades. Vamos a verla, por favor. Buen día, mi gente. Le habla José Liriano. Aquí voy camino a la policía con una denuncia. Saliendo de mi casa hoy, de la charla, me, me tiran un tiro que me llevó el espejo con todo, el, el espejo de, del lado derecho, entonces yo voy para acá a poner la querella para que investiguen, a ver si hay cámara, a ver qué fue lo que pasó, porque hasta ahora yo no tengo enemigos, ni le hecho daño a nadie. Y veo que me dan ese tiro ahí en ese espejo que me lo llevaron. Miren cómo estoy, la sangre parece que del vidrio cuando voló para acá adentro, porque yo venía con los espejos un chimbajo. Y me tiran ese tiro, yo no sé quién fue ni qué, yo vengo a poner la denuncia aquí a la policía para que para ver si se aclara esto. Pasen buen día. ¿Vieron ustedes? Una herida bastante cerca aquí del cuello, próximo a partes delicadas como la vena osca y de otras. Señores, estamos tratando de amedrentar la labor de los periodistas y los reporteros gráficos. Este hecho pudiera ser un hecho que pudiera tratar de callar o la labor que realizan nuestros reporteros gráficos, en este caso nuestro distinguido amigo José Liriano. Por suerte, ya el caso está en manos de la policía, ya Liriano se presentó de inmediato ante la Policía Nacional para dar formal denuncia de este hecho y pedir que esto pueda ser esclarecido lo más pronto posible. No es posible que en estos tiempos se trate de callar o detener la labor que realizan nuestros reporteros gráficos o de ser un accidente, un error, que esto pueda ser aclarado. Pero no quisiéramos pensar que esto es un intento de impedir que se lleve a cabo la labor de este distinguido reportero gráfico, nuestro amigo José Liriano, que esto pueda ser aclarado lo más pronto posible.